Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. <messants de l 'église> Te mis ledat que robti que osti mhtan sam que la dia Mutta que habla suomakela. Mu tomonin mhtan suomakela. Te urideo. Terchchueh pomchot darastai. Porque digamos más antes cuando venían unos digamos este preparados va de San Salvador decían el que hablaran avuad, lo mataban, entonces si no lo preservamos, estamos dañando directamente la diversidad del mundo. Le el Petit Prince, de Saint-Exupéry. el Petit Prince, una vez sobre la tierra, fue bien surpris de no ver a nadie. No hay nadie en los déserts la terre es grande, dice el serpón. Entonces, quiere decir que los últimos sí fueron en la década de 1960 que todavía aprendieron en forma clandestina en sus hogares. Es muy importante cuando traducimos seamos fieles al original. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ولا دايش اتصا ولا دايش زعاف محا دا هنا <تصفيق>